Bueno, pues estamos aquí en Green Hell, una nueva aventura con el Gran Paco o el Paco y yo, Juanito Pinzón, ¿vale? En este maravilloso juego que se ve muy bien, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da la, la supervivencia en la selva. Oh, a ver, pero... ¿Dónde va con la piedra? ¡Eso! <risa> <risa> ¡Ocha, aquí está! No se fue, tío. Es que. se escucha como ¿Esto qué es? Nueva entrada, ¿esto qué es? ¿Qué hay ahí? ¿Y un refugio? Hostia. Está hay allá. que tener cuidado. Aquí no hemos sido la quemada. Hostia. A ver, a ver. Es un mapa. A ver. Páginas quemadas. Aquí hay carbón. Vale, pilla carbón. Nos hacemos una hoguera. Sí, se escucha música. ¿eh? Bol ritual. ¿Qué es esto? Eh, voy ahí, ir. ¿no? ¿Ya ¿Sí? tenemos carne? ¿Y ¿No? oh, yo qué punto ya tengo? Sí. Para mí. Ahí va. ¿Qué, ¿Qué es te ha pasado? Que me ha traído fiebre. ¿eh? Y yo... Hay algo en el agua seguro. ¿Saltar del agua? Ahí va, me caí. ¿Entra fiebre? Sí. Hola, la fiebre te quita a dormir. Mira, Maca, esto. Está Estamos... locura. de hueso, a ver. No, yo creo que yo tengo. Vamos a dormir. No nada. Voy a dormir. Que se me cure la fiebre. De de Aquí está el, el bol, este que te decía. Bol ritual. Sí. Sí. Se va a Oh, un arco, eh. Como un arco, no sé. He puesto una rama larga y una cuerda, y ya tengo un arco. Joder, esta carna que he dejado aquí, para qué? Eh, no sé, yo lo dejo ahí. Si sí, parece como que está haciendo algo, no? Como... A lo mejor se está secando ahí al aire libre. ¿no? Puede ser. Y este, me puedo comer el, el cangrejo. Hostia, no, no. hostia, que me comí un cangrejo crudo. Crudo, no, hombre. Pues Voy a mi Míralo, míralo como hace fuego Ojo, Pero cuando has aprendido esto Chupes ¿eh? ahí Vale, sale ahí, sale ahí Ah, míralo Yo me Hostia, curo, pero no, ahora Ayahuasca ¡Ay! me has asustado ¿no? Me falta Pitrocia Pitrocia tú, a mí no me digas Pitrocia El mapa, tú miras el mapa Sí, lo he mirado, mm. mirá. Ah, mira, Tenemos que ir zona. Para para el este Si sí, estamos en 4626 Si, sí, se ve aquí el refugio, ¿no? Estamos en el refugio Me estoy muriendo, pero bueno Tenemos que ir todo recto a la 2 ¿A 2 para no qué? Cero. Pues no a para rey. Espérate, eh, yo creo que mejor me voy a morir Y ahora hablamos Me dice... ¡Ah! más asustado, ah! ¡Cordura! Menos 20 ¡Hostia! Lo comí. Eh... ¿Cómo se llama? ¡Ahí va! ¿Qué hecho con la rama larga que la he para acá? ¿Qué dice, serio? ¿Cómo tira una rama para acá? No, bicho, eh. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Ahí va, decir que tengo caracoles, ¿eh? ¿eh? venga, vamos a beberlo. No sé yo, eh. Esto es de... Eso estaba aquí, ¿no? es una droga Esto parece lo típico de las tribus de. que tienen. parece lo típica droga de. de tribu, ayahuasca se llama. Tiene el nombre de. de antídoto de estos que te pone. que te vas a alguna la... tribu y te dice. tómate esto, que te va a curar todos tus dolores. Y te deja todo. Uy, baja. Wow. Eh, pues esto parece. Toma, toma, ¿enejillas eh, todas? ¿O ya? No, no, es toma para esto. avivar sí, el fuego. No ¿El qué? ¿El qué? Lo que, lo que está en el suelo tú, lo que está en el suelo. ¡Ah! ¿Esto qué es lo que es? Psico. ¡Sichotria! ¡Sistro. ¡Si. Sist... <risa> no sé ni decirlo! ¡Anoli! Ya lo he puesto todo. Lo <risa> estoy bebiendo, eh. ¡Hostia, un niño! ¡Niño! ¡Niño! ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¡Niño! ¿Pero qué dices? ¿Qué niño aquí? ¡Fiiiiiiiiiiiiii! ¡Sí! ¡Hostia! Además, secuestranlo. Vamos, estoy en un viaje astral, ¿eh? Y yo ¡Corre! Pero anda que no corre ¿Qué? nada, niño. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Te atravesa la pared! OT, no. te fijado, que te lo haces, ¿qué? No, no, no, te no, ¿Tú, el... es no, ¿Eh? ¿eh? te... dónde no, yo no, ir para atrás <risa> <risa> Un niño jugando a la Game Boy. <risa> la Game Boy. Gracias a Dios que estás vivo. Gracias a Dios. Está en cuarenta y uno ¿Qué vamos, para allá o qué? ¡Ostras, no me digas eso! ¿Qué o Explora la selva para encontrar el gancho. Hostia. Entonces la ubicación de las bardas es esta, y ahora se nos ha abierto esto. ¡Más! Mira, aquí está ya. Vale. Y ahora... Vale. Ahora por aquí a ver qué hay, ¡Ojo! Nuevo diálogo. diálogo. Ver, un nuevo diálogo. Un montón de diálogo. Sí, yo tengo un montón. Hostia. Lo ¿Qué ¿no? La verdad es que yo también pasa un poquito. Pero... Esto parece nueva zona, ¿no? Sí, esto no pasa nueva vale, zona. estamos? Hostia, hay dos caminos ahora. ¿no? No, no, ¿Para el norte o para el oeste? Es decir, lo eche este seguir recto y vamos a lo que es el mar. Y aquí nuestros aventureros El Paco y Juanito Pinzón terminan sus aventuras. En el próximo episodio veremos qué ocurre y qué camino eligen, el izquierdo o el derecho.